Bienvenidos a Los Conjurados. En esta ocasión vamos a hacer... Bueno, no vamos, no. Mi invitado va a hacer un análisis de eh, qué, cuáles son las repercusiones inmediatas de estos cambios que se están viviendo en Morena y quién mejor que el adversario, pues para checar en el mapa político cómo van estos cambios y qué representan. Sobre todo, recordemos, el 24... Pues va a ser ahí eh, la elección de elecciones y también de otros temas bien importantes acerca de, ¿se acuerda de esta iniciativa que se presentó en el Congreso hace unos meses para eh, dar eh, una pena ¿no? más, eh, eh, un castigo más severo, no? la detección de este delito que es aventar ácido, sobre todo al, al rostro, ¿no? para causar daño principalmente a las mujeres. Y esta iniciativa urge ya que se apruebe. Bueno, pues para hablar de todo esto está con nosotros Néstor Camarillo, él es presidente del de PRI estatal y también diputado en el Congreso, obviamente, del de PRI. Pues bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Siempre es un honor estar contigo. Vengo muy contento, muy animado. Te veo, te veo. Y te bien. veo rebelde. Sí, también. También te <risas> veo rebelde. Ahí después les comento por qué. Ay, sí. Quien me mande un WhatsApp le digo por qué. Ándale, rebelde. A ver, eh, Néstor, pues, eh, son varios los temas que eh, quisiera platicar contigo. Y entonces, a ver, eh, yo quisiera empezar por... A ver, hiciste una propuesta en el 2 de junio, tengo aquí anotado, eh, para eh, eh, de, este delito, esta, esta forma tan agresiva, violenta, eh, se, se me hace terrible eh, querer lastimar así, sobre todo a las mujeres, ¿no? se da más este caso, no aventar ácido, o sea, el ácido además de que o sea, obviamente te, te quema y dependiendo de la quemadura hasta te puedes morir. Pero si, si sales vivo de eso, de, de un ataque de ácido, te queda la piel, o sea, te quedas marcado para toda tu vida. Se, se me hace un, un, un grado de violencia extremo y hasta perverso, porque hasta en los tipos de violencia hay perversidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú detectaste esto? te hiciste en el trabajo de hacer una iniciativa, te metiste a la ley, porque no nada más es, ah, yo quiero esto y esto y esto, y ahí les va. Es un estudio, es un análisis que tienen que hacer los, pues, claro. cualquier diputado que quiera hacer una iniciativa tiene que meterse, tiene que investigar y tiene que estar soportado legalmente para que esto proceda. Así es. Tú lo entregaste y bueno, pues hasta el momento ahí está, no se ha aprobado. A ver, Cuéntame más al respecto de tú, eh, ¿cuál es el análisis que hiciste para hacer esta propuesta? Y mira, fuiste visionario, eh, porque este tipo de ataques eh, se, eh, no son demasiados, pero cada vez son más. Así es. Gracias. Primero comentarte que efectivamente esta iniciativa nace por el lamentable suceso que escuchamos, que vimos, de una mujer que fue atacada con ácido en el rostro afuera del SAT de Angelópolis. De inmediato nos reunimos el equipo de trabajo que me acompaña en el Congreso del Estado, que me elabora o me ayuda a elaborar iniciativas, porque presentar por presentar tú puedes cambiarle una coma, un punto, cualquier ley, ¿no? O sea, tú puedes presentar lo que tú quieras. Han habido incluso iniciativas que pues no son nada relevantes y algunas son hasta un poquito... Para que no se escuche mal. Bueno, no voy a mencionar qué diputado ni, ni de qué partido, ah. pero son un poquito este, absurdas. O sea, no, no... Como que hago? Como que trabajo, Ajá. ¿no? Como, como para que Ajá. presentar por presentar, eh, pongo que se festeje el día del del, del colibrí. ¿no? El uh -huh. día del colibrí a Puebla, porque en Puebla hay colibrís y hay que festejar un día... Y que se tenga un bien. Sí, día hay día, absurdo, ¿no? sí. O sea, creo que estamos viviendo tiempos muy complicados para Puebla, para México, como para estar subiendo eh, cosas, primero, que no vamos a probar y segundo, que cumplir por cumplir. Y que quitan el tiempo a todo mundo. A todo mundo, a todo Ay, mundo. No sé en, la congel suerte. en la congeladora, en el Congreso, hay muchas iniciativas que se han quedado, que se sean, este, pues, desafortunadamente... Eh, pues presentado pero que a nadie nos interesa la verdad claro. y pues ahí están hay muchas que sí están en la congeladora que son importantes pero que pues como son bastantes eh, tardamos en darles uh -huh. realmente que, que esta a mí sí se me hace importante muy, ¿Qué, muy, ¿qué ha pasado? muy importante porque a ver en el análisis que tú bien mencionas que hicimos que investigamos la principal causa de este de este de cobarde atentado contra las mujeres es de su expareja sentimental, o sea, se da por, por alguien que se le dio la confianza, que algo pasó en el camino y para, quitar, para desquitarse, para vengarse a una mujer, pues la quieren este, dejar marcada de por vida. Entonces, han habido casos en Puebla, la mayor parte de casos se ha dado en el Estado de México, en Ciudad de México se ha dado, pero en estas zonas dentro del país está creciendo. Entonces, cuando la presentamos... Sabíamos que si no mandábamos un mensaje para los agresores o que me medio que están pensando eh, e íbamos a castigarlos, pues hoy se los digo, ya se les terminó, vamos muy fuerte y presentamos la iniciativa, ya la estamos consensando, ya me comuniqué okay. con el coordinador de los diputados de mi partido, con Jorge Estefan, ya me dijo que adelante se necesita la aprobación de los 41 diputados, eh, de inmediato entremos en funciones a partir del 15 de septiembre, la vamos a subir otra vez a la mesa para que de meto suba al pleno y sea aprobada. Muy bien. Alguien me criticaba en redes sociales y me decía, a ver, me decía, otro que cree que, que eh, agregando penas o poniéndole penas. este Ajá. Eh, Bueno, tu propuesta, me estabas comentando, es de 7 a 11 años de prisión. A 13 años de prisión. A 13. 7 a 13 años de prisión, Ajá. multas de 300 a 700 umas Entonces, digo, mínimo, ¿no? Digo, al final. Eh, obviamente, hoy escuchaba a una diputada del Partido del Trabajo Que obviamente retoma esto que hicimos Y dice, yo creo que hay que, hay que agregar que es tentativa de homicidio Vamos a, a subirle más, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, al final las ¿Por, iniciativas Porque sí, porque al, en una de esas sí la puedes matar A ver, al final las iniciativas que vengan a, a partir de esta Bienvenidas todas Es más, ni siquiera estoy con la idea de que de que sea una iniciativa mía, que sea de todos, Ajá. al final necesitamos poner un alto a esos cobardes, lo dije el día martes en rueda de prensa con el alcalde Eduardo uh -huh. Rivera, dije, a ver, hay que poner un alto a estos cobardes que creen que se van a salir con la suya. Claro. Entonces vamos, a la, en la ley vamos a agregar, eh, pues ahora sí que este, este artículo, al 302, este, para que se les castigue para claro. que se les castigue y no queden impunes estos delitos. Perfecto. Oye, ¿y, ¿y cómo va? Porque entiendo que también es, eh, se cabildea, o sea, es decir, eh, eh, se hace un acercamiento con los diputados, les explicas, o sea, haces una labor pues, de convencimiento, de, les explicas ¿no? a todos tus compañeros de bancada. Este, ¿cómo ves esta iniciativa? o sea, si ¿sí puede salir eh, eh, a, ¿cómo, ¿cómo ves también el tema político? porque esto también se presta desgraciadamente, sí, sí, desgraciadamente al tema político de, ay pues un PRIista, ¿no? y entonces a ver sí. ¿no? Que negociamos? ¿o que te pido? ajá, pero tú a cambio votas por mí, ¿no? por mi iniciativa, no sé cómo sea eh, ahorita, los ánimos en el Congreso. Ok, perdón nada más quiero corregir, es eh, adicionar el artículo 309 bis al Código Penal del Estado de Puebla. Uh -huh. Cuando subí la iniciativa, eh, aparte de que agradezco que muchos diputados aplaudieron la iniciativa y desde sus curules, muchos diputados también se sumaron a la iniciativa uh -huh. del PAN, de Morena, del Partido del Trabajo y de otras bancadas. Entonces, creo que es una iniciativa bien fundamentada. Di datos claros cuando subí a tribuna, hablé de los estudios que se han hecho eh, y yo creo que sin ningún problema va a avanzar. Efectivamente, la labor que tengo eh, como dirigente de un partido y diputado sí es complicada porque eh, hasta el momento no ha pasado, pero no faltará quien diga, no hay que apoyar porque como es el dirigente del PRI, le vamos a beneficiar al PRI. por eso, a ver, nuevamente lo quiero aquí exponer frente a ti, a mis compañeros diputados, que a todos los, los respeto y les guardo un, un aprecio. ¿no? En el RIM político pues, es otra cosa, yo digo la verdad, pero en el RIM personal somos este, amigos todos. Si alguien si, si para que salga tienen que sacar los otros partidos, no importa. Que salga. Uh -huh. O sea, no me interesa que lleve el logo PRI. Uh -huh. El PRI subió esto. No, no claro. me interesa. Yo lo subí, fui el primero que lo hizo. Pero no importa que si... Es más, si para probar si mi nombre no debe aparecer, que no aparezca. Uh -huh. Pero que ya pongamos un alto a estos agresores, a estos cobardes, que no le hagan daño a las mujeres. Eso es lo que yo propongo. Lo voy a proponer al coordinador para que lo manifieste en la Junta de Gobierno donde están los coordinadores de todas las bancadas y las uh -huh. representaciones de todos los partidos políticos, para que a ver, si el problema es que como soy el dirigente estatal, no lleve mi nombre, no importa. Claro. Que sea que se manifiesten, que se, nos pongamos de acuerdo todos y que la votemos los 40.000 diputados. Uh -huh. Perfecto. Ok. Ahora, eh, entremos a otro tema. A ver... Eh, mucho se ha hablado, toda, yo creo que y el resto de la semana se va a seguir hablando, del de proceso nacional que se vive en Morena, que es eh, el cambio de su gobernanza, prácticamente. O sea, en términos prácticos es eso, ¿no? El cambio de la plana política a nivel nacional y, eh, obviamente, en cada estado. Ahora, en Puebla, después del. ¿no? La, las cachetadas, las patadas, jalones de pelo, bueno, ¿no? Ahí que, que sucedieron, hubo quema de urnas en Tehuacán, pues se va a tener que anular la elección, en fin. Pero bueno, al menos no hubo heridos así graves, ni muertos, ni nada. Bueno, ya pasó, ¿no? Y para el gobernador, que es importante la, pues, la apreciación que tenga el gobernador de, de, de este proceso, porque es su partido. Entonces él dice, estuvo bien, ¿no? Sí, lamentable algunas cosas, pero estuvo bien. Entonces, hay creo que 1.600, no sé cuántas impugnaciones tremendas ¿eh? sí. del proceso. Pero bueno, pues parece ser como el gobernador dijo, pues, y, y no, hubo, no, no, no hubo tan feo la cosa, no hubo muertos, nada así. Pues yo creo que si va a pasar, vamos a ver qué ocurre. Ahora, estoy haciendo una así mini síntesis, así de, de lo que sucedió. Eh, de los 150 consejeros a nivel eh, estatal, 116 pertenecen al grupo político del gobernador Luis Miguel Barbosa. ¿Esto, ¿Esto qué significa? Que las tribus, que eran un montón, las tribus de Claudia Rivera, de Ignacio Mier, de los Méndez... De este, ya estaba siendo también su clan, este, este eh, diputado este, Carvajal, Alejandro Carvajal, y bueno, así. Ya eran un montón de tribus, pues que se cepillan a, pues casi a todas. Quedaron nada más algunos hermanos de, de Claudia Rivera, ¿no? Sus familiares ahí quedaron, sí quedaron como consejeros, quedaron también algunos de Nacho, pero la mayoría es del gobernador. Entonces, bueno, este es el escenario político actual de Morena en Puebla. Esto, bueno, no no, no sé si coincidas con, con la lectura que le estoy dando, pero claro. si, si sí, o sí, sea, nos interesa tu lectura, claro. yo lo, lo dije muy general para nuestro auditorio, pero si tú le quieres quitar algo, poner o lo sí. que tú quieras, claro. bueno, esa sería mi primera pregunta. Bueno, ¿cuál es la perspectiva para ti de lo que claro. sucedió y tú, como el adversario ¿no? de, de Morena, ¿cómo ves? ¿Qué significa esto para el PRI? O sea, okay. que, que, ¿qué significa? ¿Que pues hay que chambearle más? Pues dices, ay, pues esto no está tan peligroso. ¿Qué sucede en el PRI? Ok, primero hagamos un, un recuento de los daños Sal. y de los años. En 2018, Morena tuvo 30 millones de votos. ¿No? 30 millones de votos. En 2021. Tres años después, en la ratificación de mandato, uh -huh. tienen 15 acarreados, inflados, como sea, 15, 15 millones menos. Y ahorita en la afiliación a nivel nacional, tienen 2 millones 500 mil aproximadamente sufragios, o, perdón, gente que fue, sí, que a, ya votar. Es bueno, fue a votar y Además, fue a militar. ¿no? Es que esto es importante, ¿eh? O sea, quienes fueron a votar ya son militantes. Sea usted de donde sea. Ya, ya, ya es ya militar. A eso voy, ahora a eso voy. Bueno, entonces pasamos de 30 millones a 15 millones y de 15 millones a 2 millones y medio. Bueno, ahora viene, viene lo, lo bueno de la historia. ¿Cuántos realmente, efectivamente, van a ser acreditados afiliados? ¿Por qué? Porque cuando criticaban al PRI que teníamos para Puebla en 2010, que fue el último corte que se hizo. 600 mil afiliados tenía en Puebla. Bueno, muchos decían, no es cierto, yo nunca estuve afiliado, bla, bla, bla, porque se afiliaban como hoy se afiliaron en Morena. Efectivamente, con una hojita que llenabas muy sencillamente, tú entregabas y te afiliabas automáticamente, hoy ya no es así. Estoy casi seguro, y es más, puedo apostar lo que sea, a que una vez eh, ya entregadas esas supuestas afiliaciones al INE, ni siquiera el 20% van a ser reales. Ay, a ver, tanto sí. Hoy la afiliación no es tan fácil, hoy la afiliación, tu servidor que lleva 20 meses en una campaña de afiliación permanente, nosotros ya subimos por lo menos al sistema, desde que yo era secretario de organización en el partido a la fecha, subimos más de 60 mil afiliaciones, ¿cuántas nos ha aprobado el, el INE? 14 mil, 15 mil. No es tan fácil, o sea, ah, lleva no. un proceso. El, el INE es el que a hace. Ver, el INE el... te debe dar un número, así como parecido, como si aperturas una cuenta. Ajá. O te dice, a ver, tus datos. Bancaria. Tus Ajá. datos, a ver, tus datos, desde qué año, pa, pa, pa, tu casa. Te hace una evaluación. Es un proceso largo, complicado. Y te dice, ok, este militante pasa. Aquí está el número. Aquí está este. El número de, de afiliación y demás y está en el sistema porque si el INE detecta que tú subes afiliaciones de personas que no que se quisieron afiliar ajá. o que están en otro partido ya son multas las multas son carísimas para los partidos entonces ah, ya no es ajá. tan fácil por eso te digo de los dos millones y medio de personas que se fueron a afiliar que fueron acarreados de programas sociales ajá. mucha gente engañada entre otras cosas ajá. Te doy mi palabra que no van a llegar ni a 500 mil validados. Y ahora no dudes que Morena, y lo adelanto de una vez, Morena uh -huh. va a decir, el INE lo hace porque la trae contra Morena. Y a ver, totalmente falso. A ver, nosotros ya subimos, te lo comentaba, uh -huh. 60 mil afiliados, de los cuales hasta ahorita tenemos 14 mil eh, ya con numerito y todo, uh -huh. y como otros 20 mil en espera. Y uh -huh. muchos nos han dicho... Uh -huh. Te pongo un ejemplo, Ajá. apenas en hace un mes hice la misma dinámica en Cuautlán 5, uh -huh. dije a ver, prueba piloto, municipio, como no nos podíamos poner de acuerdo los municipios de 143 comités municipales que tomé protesta, solo uno no pude no puede sacarlo de unidad, uno, ese uno lo mandé a una elección como la de Morena, que fue a nivel nacional estatal, pero yo en un uh -huh. municipio, dos mil personas fueron supuestamente a votar, bueno el que ganó, ganó con 10 votos, 20, no sé, fue muy cerrada la elección. Le dije, ok, entonces todos acusaron, es que él llevó a gente a engaños, es que él afilió gente de Morena, es que el alcalde del PAN apoyó. Bueno, todos se tiraron con todo, dije, a ver, tranquilos, mandemos esto al INE. Uh -huh. ajá, ajá. Lo mandé al INE y me devuelve solamente 200 de 2000 o sea, el 10% solamente de la gente que fue a votar, okay. que votó en una, así como lo de Morena, en uh -huh. una urna y todo, Solamente pudieron pasar. ¿Cuáles son los criterios que utiliza el INE, sabes? Primero, que ah, no estés en ningún otro partido. O sea, ah, ¿por qué? Porque a lo mejor tú, Erika Romero, estás en el PRI, pero no lo sabes. Entonces, vas te a te esa morena y el INE te dice, no, ella no, porque está afiliada del PRI. Entonces, tienes que dar tu baja del PRI, mandarme a ah, la dirigencia estatal ya. un oficio donde diga, yo ya no soy PRIista. Este, no entiendo por qué sigo apareciendo en su sistema, en el se le llama SART. Sí. Entonces, denme de baja. Entonces, ya que estés libre de partidos, uh -huh. ya te puedes afiliar a otro partido. Antes, por eso, la gente aparecía en el padrón del PAN, en el del PRD o en el del PRI. Ajá. Pero ni sabían. Entonces, Llegué nomás con solo, la copa eh. de credencial. Esta información afiliaron. la tiene el INE. Claro. Ah, caray. Claro, claro. Okay. Por eso, el INE, en el 2019, dijo, a ver, se eliminan todos los... los no recuerdo, el PRI tenía 15 millones de afiliados en el país... Dijo, el, eliminados y me arrancan mm. de cero. Por eso mucha gente, muchos medios me empezaron a atacar. El PRI se queda, sus militantes de 600 mil, nada más aparece con 5 mil. A ver, fue porque Línea dijo, a ver, borró ni cuéntame nueva, esos ya no existen sí. para nosotros. Es como el Facebook, cuando te, te acaban la cuenta, cuando sí. te la bajan, tienes que empezar de cero. Así Toda, todos los seguidores que tenías, vale gorro. Entonces empiezas otra vez. A ver, no dudes que en esos 2 millones y medio de, de mexicanos que fueron a afiliarse, no van a pasar, van a tener un chorro de inconsistencias, el hasta el llenado, la copia de credencial, o sea, es, es todo un, un tema, no no es tan fácil afiliarse ya. a un partido político. Okay, entonces, perfecto. bueno, entonces vamos, tú vas a ver de dos millones y medio de supuestos afiliados a nivel nacional, ¿cuántos van a quedar? Uh -huh. Bueno, vámonos para el caso Puebla. A ver. El caso Puebla es igual, aquí Puebla estaban presumiendo de que aproximadamente 91 mil personas uh -huh. se fueron a afiliar, Tú vas a ver, va a acabar en 10 mil 15 mil, no le doy más de 15 mil Afiliados al final Así va a quedar, esa es la realidad Ahora, Morena veo que festeja Mucho en Puebla Ganamos Hidalgo, ganamos Quintana Roo, llevamos tantas Gobernaturas, sí señores Eso es a nivel nacional, hablemos de lo que está Pasando en Puebla A ver, en Puebla, seamos honestos Todos, el PAN Tiene 520 mil votos El PRI tiene 435 mil votos Morena, que es el partido en el poder con mayoría de municipios con gobierno del estado, con gobierno federal, tienen apenas 599 mil votos, o sea seamos claros, seamos, uh -huh. seamos directos, seamos honestos entonces, en la percepción de las encuestas, sí podré coincidir que pues Morena tenga una alta expectativa el PAN también y el PRI menos que los dos, okay. lo entendemos, pero a ver la mejor encuesta son las que acabamos de vivir en 2021 son los uh -huh. votos que obtuvimos los partidos políticos porque ya eran gobierno federal, ya eran gobierno estatal, perdieron Puebla Capital, perdieron San Pedro Cholula, perdieron San Andrés Cholula, perdieron Jotlancingo, perdieron Coronango, perdieron Zacapuazla, perdieron Huaquechula, y así me puedo seguir todos los municipios que Morena perdió. Para Puebla es otra historia, para Puebla es distinto. Entonces, eh, hoy los demonios alardean a nivel nacional, pues está bien que lo hagan, yo no sé qué va a pasar a nivel nacional, yo... Lo que sí sé es lo que va a pasar en Puebla. Y a Puebla les vamos a ganar la gobernatura del Estado. No tengan la menor duda que así va a pasar. De acuerdo. A ver, eh, en este análisis que estás haciendo, bueno, no estás comentando de lo de eh, las votaciones, no, de los militantes, del INE. Ok, ¿no? ¿cómo te brincaste hasta acá? Espérate. O sea, ¿qué otra cosa tú ves sí. que estás analizando como para asegurar que en Puebla van a ganar, la alianza. Aquí vamos a ganar porque, miren, sin duda, yo veía algunos videos de Huachinango. A ver, este señor, este Abdala, Ajá. de inmediato se ve cómo estaban operando con los programas federales. A ver, se los digo, se los doy como consejo en una autocrítica al PRI. Cuando éramos gobierno federal, hacíamos lo mismo que ustedes, lo mismo. Creíamos que la gente que está en los programas sociales... De inmediato, en automático, y va a jalar con nosotros. Y se los digo a Morena en Puebla, no van a jalar con ustedes. La gente no tiene dueño. La gente al final va con quien nos convence, con quien tiene la mejor propuesta, con quien tiene la mejor eh, estrategia de cómo sacar a Puebla adelante. A ver, hoy todos tenemos un piso parejo, entiéndanlo. Nosotros nos autoengañábamos con Prospera, hay que decirlo. Hay que lo tengo que decir. Funcionarios federales, poblanos, Creían que porque hacían eventos donde llegaban las 10.000 señoras que no, nos, no se daban cuenta o se hacían que no se daban cuenta que los famosos en ese tiempo, este las vocales y los coordinadores, pues las señoras iban porque no querían perder su programa. No duden que muchas personas que fueron a votar, que ustedes movieron gobierno federal en los en Puebla para jugar en las vencidas aquí al, a su jefe político que es el gobernador, pues fueron porque no quieren perder su programa social, no crean que de veras la gente está muy animada con Morena, con la inflación que tenemos en el país, sí, sí, sí. con todos los feminicidios, con los homicidios, a ver, la gente dijo, a ver, está de la, la situación está de la patada, sí y todavía si no voy a votar me dicen que voy a perder mi dinerito que me llega mensual, a ver, la gente lo van a ver, en 2024 la gente no dice nada, la gente yo por eso respeto mucho, siempre he dicho y a lo mejor me voy a meter en un tema que no, eh, de mi religión, que soy católico y que respeto mucho a todos, la voz de Dios es la voz del pueblo, y el mm. pueblo se va a manifestar, lo van a ver no van a poder, no, no, o sea, se están autoengañando, creyendo que las grandes filas que vimos en Mochinango y en la Sierra Norte donde operaron los programas sociales, es porque la gente fue muy animada a votar por Morena eso, okay. eso es totalmente falso pero está bien, síganse confiando, así como lo hicimos nosotros, porque por esos errores perdimos la presidencia de la República, por esos tecnócratas que le jugaban al político, que creían que engañando a la gente así, podíamos seguir ganando ese PRI, ese PRI que ya no queremos, es el PRI que hoy le exige a alito que se vaya del partido, esos PRIistas que exigen su salida de alito, fueron los que utilizaron todas esas eh, desgraciadamente artimañas, para tener a la gente según con nosotros, fue totalmente falso los los priistas de esta guardia que estamos dando la batalla que no que no ha sido nada fácil que recorro todos los días el estado que camino que trato de convencer a la gente eh, hoy nos lo dicen y primero te dice, te a ver dice. le digo a ver partamos de la autocrítica fuimos soberbios nos creímos el todas mías creímos que la gente siempre iba a estar ahí y no les dimos nunca las gracias. Por eso mis eventos en el interior del Estado, arranco dándole las gracias, porque va la gente... Por ejemplo, ponerte un ejemplo. Fui a, a Mosoc ¿no? Llegaron 200 personas. No tenemos gobierno municipal, no tenemos gobierno estatal, no tenemos nada. Y llegaron 200 personas sin darles absolutamente nada. Solamente les fueron a tocar su puerta y les dijeron, va a haber un cambio de comité municipal, nos acompañan. Ahora... Esa es la gente de la de veras, le digo, ustedes que vienen un sábado sin desayunar, sin comer, en el calor, en el polvo, en la lluvia, aquí me están escuchando. Ya no les dan la torta, ya no, ver, ya la, ya se no, acabó, o sea, se ¿cómo, acabó. Los, hoy, ¿cómo los van a traer Hoy les pago gasolina, a ver, estamos de saliva haciendo campaña, o sea, permanente en claro. el partido, y me da gusto que 200 ciudadanos estén ahí escuchándome, y en muchos ahí van, vean mis fotos en las redes sociales, en algunos hay mil en algunos hay 500, en algunos hay 100, no importa, pero es gente que va por convicción, porque realmente es priista, porque realmente no le estamos dando algo a cambio de él, porque no les podemos ofrecer absolutamente nada, uh -huh. les hablamos de la realidad por eso hoy yo estoy 100% seguro que vamos a dar una gran sorpresa en el 2024 estamos en un trabajo permanente todos los días, todos los días en el partido sin recursos económicos, lo dejo muy claro campañas de saliva pero al final algún político eh, que ya no está en el PRI decía que hacer campaña con recursos públicos es lo más fácil del mundo, ¿no? Sí. Bueno, en el partido es ser campaña sin recursos. Es realmente con la voz del convencimiento y ahí realmente creo que se forjan los políticos. De acuerdo. Eh, eh, dice Iván Trujillo, nos está viendo, Eric Salgado, dice eh, Discapacitados, eh, también nos está viendo, Patti Ramírez, Laura Cruz, Adrián Trujillo, José Luis Carranza. Más te vale, José Luis, que nos estés viendo. Eh, Ailet Reiger, Diana Villegas, Velázquez Vivi, Pavel Iván, Yolanda Elizabeth, Freddy Sarmiento, Maritza Mena, también Maritza, saludos, dice prediscapacidad derechos Puebla. La causa de las mujeres son las causas del diputado presidente Ernesto Camaricho. Saludos, Erika, soy Marta Corona. ¡Ay, Marta, cómo has estado! Eh, y tu, tu columna que invité, la invité para que escribiera una columna acerca de los... Eh, hay muchísimas cosas que necesitan los discapacitados y, y, y, y, y la invité y no nos ha escrito nada. Ya te acusé con tu presidente, ¿verdad? A ver si así ya... Te, te, te pico la cresta y ya te pones a escribir. Marta de verdad es una mujer admirable. Es una mujer que le gira la piedra, es súper del PRI, tiene, o sea, es súper leal a su partido y, y vaya que se pone las pilas. Marco Antonio Ponce de León Jiménez, María de Jesús Ramírez Hernández, María Antonieta Arias, felicidades al diputado Néstor Camarillo por la ley a favor de las mujeres. No más violencia de ninguna especie. José Miguel López Reyes, Enrique Toski, saludos, presidente, te está diciendo Enrique. Gracias. Yolanda Elizabeth dice: diputado y presidente Néstor Camarillo, de verdad, ya basta de estas situaciones tan graves y peligrosas. Dice: se debe actuar de inmediato. Yo creo que se refiere a lo del eh, que te arrojen el ácido, ¿no? Yo creo que este es el tipo de hechos cobardes, como lo mencionabas. Eh, Gabino Barragán, Diana Villegas dice: Saludos, mi preci, es el number one. Gracias por estar del lado de las mujeres. Juan Carlos Armenta eh, Medina, Lucero Saldaña también nos está viendo. Saludos, Lucero. Jorge Eduardo Amador, eh, Jorge dice: Ah, te dice: Saludos desde San Andrés Cholula, te dice. Sí. Dice, diputado y presidente. Eh, valiente Néstor Camarillo, dice, además de defender a las mujeres, muchas gracias por todo. Gabriela Fuentes, Marco Antonio Ponce, dice, bien mi precio si es muy necesario poner un alto a este delito. Felicidades, Juana Guerrero, Rafael Pérez, Claudio Monge, Natalia González y a eh, Claudio, está mencionando saludos, presidente, como siempre, dando gala de que el PRI siempre se trabaja para el bien de todos los poblanos. Valentín Juárez, Misael Varela, saludos presidente desde Coronango, mucho éxito, dice, apoyando a las mujeres. Nuri Guadalupe, también dice, felicidades presidente y diputado Néstor por ser el mejor aliado de las mujeres, Estefanía Hernández, Rafael Pérez, muy interesante seguir apoyando a las mujeres. Osito Soñador Hernández nos está viendo, ¿qué tal? Saludos Osito. Nancy Beth Carrasco, Natalia dice, excelente diputado, a trabajar por el bien del Estado, porque eso es lo más importante para seguir creciendo. Miguel Ángel Ceballos López también nos está viendo. Quiquín eh, Mateo, saludos, nuestro presidente Néstor. Estamos en, dice, con él, en, enhorabuena, dice. Lupita Priego. Gabriel Fuentes, saludos, presidente Néstor. Moisés Santos eh, y Lupita dice, saludos, presidente. El Comité Municipal de Amozoc te apoya y respalda. César ZM, eh, Atsiri Barrientos, Anuar Canan eh, y Maritza dice: Saludos, presidente Néstor. Ojalá se apruebe su iniciativa. Será una protección para todas las mujeres de Puebla. Sí, ya urge. Anuar, Anuar dice: Saludos desde la RJXM. Desde Jóvenes por México. Ah, ya. Ok, ok. Dice, saludos amigo diputado, Saúl Alonso, ya, ya, ya, voy, ya me lo voy a acabar, si no, al rato le sigo yo leyendo porque son un chorro, tienes muchos fanceses. ¿sí? Mm. Eh, Yolanda Elizabeth Contreras, también en Morena están afiliando a migrantes, no se vale. Ah, esa no me la sabía, eh. eh dice um, Alexis Torres, presidente Néstor, Amozoc está presente para apoyarte y respaldar tu gran labor, a nuestro Instituto Político, Alexis Torres, César Flores, Yesenia Yasmín, Ana Isabel Munguía, eh, dice Estilaxo, nos está viendo, no, bueno, cada, cada nombre, Estil... es Estilaxo, ok, mm. eh, eh, Manu Duarte, eh, Faustino Reyes, Sergio Freeman, un saludo a nuestro presidente Néstor, José Luis nos está viendo, Leonel García dice va, ve, dice todo nuestro apoyo al presidente César Flores, saludos eh, Lupita Priego dice en 2024 vamos a recuperar a Mozo, Puebla y la presidencia de la república, sopas Sol Flores Alberto Gil ¿te acuerdas de Alberto Gil? no sí, Gil. el líder de la oposición en Puebla te dice, un abrazo a Erika y a Néstor gracias Alberto dice un gusto verlos a ambos eh, Lluvia Cuadrado. Saludos desde la Mixteca Poblana. Presidente Néstor. ¿Sí? ¿Sí sabes quién sí, es? Sí, sí. Lluvia, no, Cuadrado. Es que el nombre sí se te queda, ¿no? Sí, claro. Lluvia, Cuadrado. Sí, lluvia, una gran amiga. Normes RG, eh, Lili Domínguez y Alberto dice, no pierdan de vista a Néstor Camarillo para el 2024. Le sabe y le... Dice que le sabe y le sube más muchos en este estado. Bueno, creo que... El, yo creo que era Le Sabe. Ajá, Le Sabe. Eso sí, sí lo ¿Sí? puse. Ajá, sí, dice Le Sabe y Le Sube. Y Le Sabe también. ¿Sí? Le Sabe y Le Sabe mucho, yo creo, ¿no? Okay. Bueno, ay, no, Alberto, escribe bien, hombre, porque luego aquí te queremos aquí este, interpretar qué quería decir. Este, y bueno, dice, un abrazo desde Amosoc, te dice. Okay. Dice Alberto. Ahorita les sigo leyendo. Aquí me quedé. Ahorita les sigo leyendo. A ver... A ver, com, eh, comentaste algo, de que eh, la militancia está contenta, me estabas diciendo, ¿no? sí. fuera del aire, no, pues bien, los presidentes municipales, está, tal, comité, todo muy bien, y, no, puestas las pilas. A ver, están comentando ¿no? eh, personas de, de, de Morena, y bueno, te, te pongo un ejemplo, eh, Gabriel Viestro comentó en este espacio, él dijo, eh, casi casi muchos pristas están viniendo aquí, o sea, así como que, ¿no? O sea, eh, ya, tenemos aquí, como, como que quieren aquí, utilizo una palabra, por acá la tengo anotada, que es, eh, quieren... Uy, no, no, ahora entiéndele a mi letra, no, ni yo luego me entiendo. Bueno, eh, ¿tú te acuerdas, Lalo, de la palabra que utilizó? ¿De, para qué, perdón? De Gabriel. De que comen. Ah, invadir, exacto, eso que querían invadir, PRIistas quieren invadir, bueno, dijo también Panistas, que quieren invadir a Morena. A ver, eh, ¿cuál es tu percepción de las cosas? O sea, eh, ¿hubo gente que se te fue, no se te fue? ¿Cómo está hablando de militantes? Pues yo creo que se refiere al senador, Alejandro, se Ajá. refiere a la senadora Nancy, se refiere al coordinador de los diputados, porque Ajá. todos ellos son pristas. es lo único que mm. se me ocurre. Ah, yeah. Que okay. sean ellos, porque esa vieja guardia del PRI, la que estuvo en el PRI en esos tiempos de cuando Nacho fue presidente del partido, que fue es en Barlet, ¿no? con Barlet, uh -huh. esa vieja guardia, seguramente quieren invadir Morena. O, o Alejandro Ormenta, que pues, en el sexenio de Mario Marín también estuvo como presidente del partido y secretario de Desarrollo uh -huh. Social y DIF, que no se nos olvida. Este. Pues también a lo mejor sea esa guardia, porque la guardia actual de alcaldes, de presidentes de comités municipales, de diputados locales, federales, de sectores y organizaciones, está trabajando en armonía y hacia adelante con nuestra dirigencia estatal. Okay. La verdad es que no, no, pues yo también, muchos decían, no, es que muchos alcaldes se van a cambiar de partido, ¿no? Digo, bueno, pues aquí en el PRI, pues ya son alcaldes, digo, eh, muchos, ya su segunda vez que son alcaldes en reelección muchos, eh, a, es su primera vez van a buscar una reelección, es, algunos me lo han manifestado ya y dije, no tendría razón de ser por qué hice a Morena cuando ya ganaron uh -huh. tal vez si sí, va un expresidente municipal que, que quiere ser a lo mejor o ahora busque a Morena porque crea que es más rentable que el PRI bueno, uh -huh. tal vez eso puede suceder, pero a ver por parte de esta guardia política, de esta generación de hombres y mujeres jóvenes y gente de experiencia, ninguno se va a Morena, obviamente pues hay quien, ya los mencioné, los buscan, les tocan la puerta, vénganse a Morena, ofrecen cargos, ofrecen candidaturas, dicen el PRI se va a extinguir, ya, ya perdieron, viene la, la esposa del, del señor eh, de la presidencia a ser candidata, ya ganamos, vénganse, y pues con el canto de las sirenas están queriendo convencer a la gente. Yo creo que el, no hay un priista que realmente quiera invadir a Morena. Son estos ex que se quieren tal vez sí, apoderar de Morena. Uh -huh. De acuerdo. Oye, y así, grosso modo, ¿cómo ves eh, el 15 de agosto? O sea, en unos días más, eh, va a haber una elección interna de estos consejeros, de los 150, estoy hablando de Morena van a votar y va a salir un nuevo presidente que obviamente esto qué significa que va a ser un presidente que se va a llevar bien con el gobernador o sea eh, eso eso es un hecho ya no va a estar los dimes y diretes ya salieron que dos que tres dirigentes porque así se la pasó Morena los últimos tres años no este y teniendo pues adversarios eh, muy claros no como Claudia Rivera por ejemplo no eh, Morena, esto ya no va a ocurrir, o sea, es decir, ya como que, ¿no? Es, van a estar todos bien peinaditos, y formaditos y órale y vámonos. Eh, esto, ¿qué lectura te puede dar a ti? ¿Qué lectura le puede dar al PRI como, como para eh, poder contrarrestar a este adversario para el 24? Pues yo creo que efectivamente, como tú bien lo mencionas, ya... En Morena habrá un control político de un grupo hegemónico que ganó la mayoría de espacios este pasado fin de semana. Digo, primero habrá que ver cómo va, a, cómo va a quedar las afiliaciones que te decía, si viene cuánto se va a validar o no. Pero bueno, para sus consejeros que pareciera que ya están listos, pues ya es más que obvio quién, quién se queda con la dirigencia o qué grupo claro. político se queda con la dirigencia. Y para nosotros, pues la verdad es que... Digo, no lo celebro porque al final eh, somos partidos antagónicos que buscamos y luchamos por el poder, en el caso del PRI, para que el poder le sirva a la gente. Pero bueno, ya tendré con quién dirigirme, por lo menos. O sea, yo con Aristóteles, pues ya no podía ni contestarle sí. porque le dije, ya te vas. No, entonces claro. ya no tengo nada que hacer contigo. O sea, ya claro. espero con ansias el nuevo dirigente para que podamos debatir, uh -huh. podamos contrastar, porque al final eso es lo que quiere la gente lejos de estar inventando números y calumnias y chismes. La gente quiere que contra contrastemos números, ideas, uh -huh. pensamientos, propuestas. Eso es lo que estoy dispuesto a hacer. Entonces, okay. eh, ya vemos ahora sí. Pues al, al, al, ya vemos al contrincante ya casi llegar. Y está bien, aquí con mucho gusto lo recibimos, con mucho gusto debatimos y como con mucho gusto le entramos donde quiera que le entramos Eso es todo. Eh, Yasmín. Teco saucla Zamora, saludos presidente y gracias por su apoyo para seguir impulsando la capacitación política Lupita Priego, Amozoc es tu casa presidente, te recibimos gracias. siempre con los brazos abiertos, gracias, gracias por visitarnos y, y sobre todo por respaldarnos Claudio Monge, saludos presidente Agustín Vélez eh, Cleme Insunza González, dice en el se trabaja todos los días dice, a gastar es lo único mejor que sabemos hacer, dice, a gastar, dice, es lo único que mejor que sabemos hacer. Visitar todo el Estado es la meta. Eh, José Luis Priego, nos está viendo, Cuauhtémoc Batanzo, con todo presidente, qué gusto ver que traes las causas más sensibles. Eh, Rafael Pérez Oropesa, gran trabajo presidente, apoyando a las mujeres con todo, Chema. Dice, en el PRI se trabaja todos los días. La meta es recorrer a ah, todo el estado y ya vamos a la mitad. Si ya llevas la mitad. Pues sí, contamos de que desde que arranqué la dirigencia, sí, llevo más de 100 municipios visitados. Wow, okay. ¡Guau! En tomas de protesta, la verdad es que si llevamos lentos, llevo apenas 30 municipios. De acuerdo. A partir de que tomamos protesta los nuevos presidentes la comité de municipal. Verdad. Ana Mosso, muchas gracias, presidente, por apoyar a las mujeres, arriba el PRI. Jackie Camacho, dice, saludos, presidente Néstor, gracias por el apoyo a los jóvenes. Alberto Gil, no, oye, Alberto, estás pero, pero puestos. Dice, qué gusto verlos a ambos, un abrazo, Erika y a nuestra presidente Néstor. Sí, muy bien, muchas gracias. Ani Merino River, dice, querida Erika, ya te escribí columnas, dice, Dice, quedamos durante los primeros cinco días en este mes, eh mira ya me está respondiendo Martita en esta semana te viola de agosto conste porque aquí está de testigo tu presidente, o sea que Delfina Pozos también nos está viendo José Carlos Portilla eh, Alejandro Molina Ani Merino, Joaquín Camacho vamos con todo, la red de jóvenes en Puebla, seguiremos trabajando y Delfina dice saludos al presidente dice eres un gran dirigente Erasto de Ita. Eh, y también dice Delfina, en el PRI se trabaja todos los días, la muestra eh, la da nuestro presidente, pues sí, la verdad es que es bien, bien trabajador, cuando, hoy casi me cancelas, porque sí. tenías que irte para allá y que para acá, y no, lo digo, no, no, a mí no me puedes cancelar, y mira, no, no es cierto, ¿eh? pero pero sí me iba a cancelar, ¿eh? de eso que le hice manita de porco no es cierto, pero que conste en actas que sí me iba a cancelar. Eh, Julie Vidal dice, un saludo, Erika y Néstor, de parte del Comité Municipal de Conango, dice, estamos contigo, eh, Ernesto Deita dice, vamos con todo, mi presidente, eh, Clemente dice, presidente, gracias por la oportunidad que nos da a los jóvenes, Rosy Castillo, Enrique Toski también, te mando saludos, ay, ya, ya, ya me lo vamos a acabar, sí, Ro, eh, Roberto García, Juntos haremos historia, dice, el PRI ya está muerto. Sopas, ahí te, ahí, el BOT te está diciendo eso, ¿eh? Porque si se llama Juntos haremos historia, pues, obviamente, pues sí, te iba a decir que iban a estar muertos. Bien. Este, eh, José Miguel López, dice, la bancada PRI poblana, atendiendo los temas urgentes en nuestro estado. Y bueno, ahí viene, Juntos haremos historia, dice, avísale a Camarillo que pronto, dice, van a ir por él, así como fue la justicia por Zavala. Ay Dios Oye, ¿te, te, ¿te ha pasado este tipo de, de mensajes? ¿Te llegan a tu correo? Cosas me me así? han mandado desde que 2018 fui candidato a diputado federal. Pues mensajes, groserías, ¿no? Amenazas. Que pues efectivamente son vos. ¿Se ha recrudecido ahorita o cómo está? No, no, no, digo, la página de Néstor Camarillo. Eh, mis redes hay quien me ayuda. Yo, yo yo también las puedo ver, leo los mensajes. Puedo el, el Twitter, por ejemplo. O sea, quien, aparte, quien me ayuda a administrarlo y, y tu servidor las las llevamos, ¿no? Eh, hasta ahorita no. Es la primera vez que escucho mensajes. Ah, ya. Okay. Pero bueno. Bueno, pues acá te Gracias. tocó. <risa> Acá te tocó. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, gracias Néstor no, gracias. Ahora sí, puedes irte a donde quieras ir. Y dije, no, por favor, <risa> ya lo tenemos aquí apartado. Y bueno, y si cumplió. También tengo que decir que Néstor cumplió. Muchas gracias, Muchas. Néstor. Gracias, gracias. Muchas gracias por su compañía. Soy Erika Rivero. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Sigue en nuestras redes sociales. Échate un clavado a los conjurados. Pasa una excelente noche. Besitos. Bye de los derechos humanos por el desarrollo de las Américas y yo me sumo a más hombres menos machos porque mujeres y hombres estamos juntos contra el problema. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Jennifer Mellado, soy señorita Belleza México Internacional, categoría señorita y ahora embajadora de la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos.